Amigos de Estilocracia, como ustedes saben este proyecto está creciendo, pero como les hemos repetido, no lo suficiente para financiarlo, por eso es que vendemos productos, estamos en Patreon y tenemos nuestra comunidad en Youtube a la cual se pueden unir, ofreciendo promocionar productos y servicios. Pero también estamos trabajando más, añadiendo más contenidos de Estilocracia de diferente índole y haciendo más proyectos con el fin de que en algunos años porque un canal de youtube al menos toma hacerlo crecer tres años nos ayuden a crecer como agencia productora de contenidos esta vez les quiero presentar nuestro último proyecto se llama creepy gracia vamos a hacer un contenido a la semana en este nuevo canal y me interesa muchísimo su opinión les dejo el link para que me hagan favor de leerlo y dejar Dejar sus comentarios, díganme qué les parece, por favor. Y si quieren distraerse con historias de terror una vez a la semana, no dejen de suscribirse para apoyar a Estilocracia. Muchas gracias, ahí los espero. ¿Tú qué piensas? Contártanos tu opinión.